De ser de los duros, qué? Ah. ¿Tiene qué estás? ¿Es winters? Hola. Amigos, bienvenidos al canal de Arturo Espectral. Como siempre, hay muchos vídeos interesantes para que veas, son. Bueno amigo hoy les traigo este video sacado de mi mente antes de iniciar quiero decirles. Esta historia la saque una serie más conocida todos me conocen es serie que hay de nuevo, es doo Que para contar mi historia voy a poner mi voz grave para que el video sea más serio bueno amigos sin nada más que decir que comience el video. La leyenda del muñeco sin cabeza empieza en la noche buena de 1823. Cuando un hombre llamado William J. Olland, llegó a Washington D.C., acaba de inmigrar en Inglaterra con una fortuna en oro por desgracia William J. Olland no era la única persona en ese desolado camino porque el leñador Brody Perody el infame ladrón estaba esperando robar a cualquier viajero desprevenido y salió la tuya escapó con el oro, pero no se salió con la suya los aldeanos, y durante días buscaron en cada Washington de aquí atrapado la tempestad atrapó al leñador Brody, cuantos sacaron del muñeco de nieve, estaba todo cubierto de orín de chimenea, vaya y qué pasó con el oro apareció la leyenda dice, que el leñador Brody podía un pena por el fantasma, quedó atrapado en el hada y la tumba del el muñeco de nieve, es más que una leyenda esa demente, demolió casi toda la casa, una de las casas claro originales de Washington D.C. Casa más vieja del pueblo Bueno cuando investigues las leyes del pueblo Yo me quedé ladrón Brody Asalto a un hombre En 1823 Y escondió el oro antes de que lo encontraras En leñador Brody Escondió el oro en una chimenea Por eso estaba cubierta de hollín Me pertenecía a ese oro Porque eres descendiente de leñador Brody Eres Jorge Álvaro William Tercero descendiente del hombre Al que me llegó Robo William J. Ollán Así es asalto a mi bisabuelo Mi bisabuelo y la Navidad se arruinó para mi familia. Desde entonces el profesor, la leyenda del muñeco sin cabeza, para cubrir su búsqueda en las chimeneas, y como se disfrazó de nieve tenía que refrigerar, quería el oro de mi bisabuelo, pero solo encontré ladrillos, todo nada, quería el tesoro de mi bisabuelo. Bueno amigos, perdóname, fue un poco corto video que no tenía más guión para el video. Igualmente disfrute el video, yo es empeño para que disfrute este video tarde y por eso amigo. Bueno amigo dale like a este video y comentarlo como cualquiera pero cuando sea respetuosa punto activa la campanita nos vemos hasta la próxima adiós.